Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Pintora y aquí estamos nuevamente con Pokémon Ultra Sol Nuzlocke, lo habíamos dejado por aquí, habíamos recogido a Anto, que era un Rockruff, y dice, ¿puedo llevar hasta 6 Pokémon conmigo a la vez? Vale, vale, vale. No, vamos a leer lo que dice, porque no me interesa, la verdad, pero sí que vamos a hablar con todos para ver si alguno nos regala algo. Vamos a leer este de aquí. Y vamos a tomarnos un moca, venga. <risa> ¿Qué te gustaría tomar hoy? Un... Una limonada. Coño, qué cara. Aquí tienes tu limonada, que aproveche. Una receta exclusiva de nuestra cafetería y preparada con los mejores productos de Lola. Es muy dulce y te deja un agradable sabor en la boca. Oye, ¿sueles revisar tu pasaporte? A veces me da a mí, me da por mirar el mío y me pongo a ver todos los sellos. Y no puedo evitar recordar aventuras y tiempos pasados. Me pongo de un melancólico. Acompaña tu bebida con alguno de estos exquisitos dulces, cada día uno distinto. Hoy puedes probar un chocolate extremadamente dulce. Has obtenido un corazón dulce. Vale. Esto no sé si se considera comprar. Vale. Y aquí un pequeño consejo para tus Pokémon. Ha recibido varias Pokéabas. Las Pokéabas son una de las especialidades de Alola y los Pokémon les encanta. Dásela a tu Pokémon en el Poké Relax y verás como osos son muy amigos. Esperamos volver a verte por aquí. Pues nada. Chao. No he visto las características del señor Anto. Que viene con una cinta foco. Yo creo que debería quitársela, ¿no? Se la voy a quitar por el momento. Objeto, quitar. Dije que Rockruff Rock, Crepuscular, este no lo iba a utilizar hasta que Romel no... no... Bueno, alguno de mis Pokémon no llegara al 10. Y Romel ha llegado al 10, así que ya puedo utilizarlo. Datos... Mm -mm -mm. Tiene placas de mordisco con mini y paga extra, contra, paga extra mola Ingenua Mola Mola mucho Pues nada Vamos a seguir, a seguir. vamos a continuar la aventura Vamos para aquí. Y aquí está la Lily dándonos el coñazo otra vez. <ríe> Otro Pokémon a donar. Verá, la escuela de entrenadores es... Es, es... ¿Qué es eso? ¿Un Taurus? ¿No lo ve? Parece que ese Taurus está bloqueando el camino. Pero bueno, nuestro destino de la escuela es la escuela de entrenadores, así que da igual. Entremos. Vale. Kukui llegó ya. ¡Oh, mentora! Debo de haberte adelantado en algún momento. ¡Qué cosa! Esta es la escuela de entrenadores. El lugar de, de visita obligada de todo entrenador con ganas de aprender. Ah, profesor Cucuy. ¿Este es el nuevo alumno del que me habló? ¡Exacto! Es duro de roer, Así que apuntado queda el curso intensivo para que los profes le den mucha caña. Y en su caso los profes serán cuatro entrenadores. Eres pintora, vas a tener que vencer a cuatro entrenadores de la escuela. Seguro que la experiencia os vendrá bien a tus Pokémon y a ti. Y no hay mejor y no hay mejor modo de acumular experiencia que combatiendo. ¿Ya recibí un, un, recibir un repartir experiencia? ¡Yuhuu! Si activas repartir experiencia, todos tus Pokémon del equipo ganarán puntos de experiencia. No todos los entrenadores a los que le debes enfrentarte estarán en el patio. Algunos siguen por aquí en la escuela. No dejes de hablar con toda la gente que veas en las aulas Podrían darte información útil Presta atención a todas las lecciones Y no te duermes en los laurones al, oh, En los laurones, Dios mío Laureles Aunque no parezca muy estricta a simple vista Puede meter en vereda a los alumnos más rebeldes Y la medida de sus estudiantes Y la media de sus estudiantes es de sobresaliente Ya te digo, si hasta ha formado ella misma A uno de los capitanes antes de que te pongas a ello, voy a darte un consejito. O consejillo. Tras enfrentarte a un Pokémon por primera vez, sabrás qué movimientos son eficaces contra esa especie determinada. Así que lucha contra un montón de Pokémon y utiliza esa información a tu favor. Procura meterte por zonas de hierba alta para encontrarte con montones de Pokémon. Puedes probar dándole, dándote una vuelta por los alrededores de la escuela. Oye, hablando de eso. Voy a volver al centro Pokémon. Comprar un par de Pokéballs ahí. Y si puedo algún que otro repelente. A ver. Comprar algo. Pokéball tengo 11. 12, 13, 14 15 Vamos a hacer 15 pokéballs Y un repelente. Vamos a usar. A comprar 5 repelentes. Venga, yo creo que así ya... yo voy más que sobrado. Los repelentes para pa que no me estén tocando mucho las narices los Pokémon que no me interesan. Y de resto. Vale. Pues nada, ¿tú me vas a dar algo para aventura, Lilia? ¿O no? Por supuesto, y aunque muchos digan que mmm, no merece la pena jugar con el repartir experiencia... A mí me va a dar igual. Yo voy a usar el repartido de experiencia que para algo me lo dan. Está encendido. Lo puedo apagar. Pero yo lo voy a mantener encendido. Lo siento. Me gusta así. Porque repelente. Posición de despertar. Corazón dulce. Tampoco voy a usar corazón dulce. Por si acaso. A ver. Eso. Objetos. Aquí hay un objeto. Y hay una chica con una pala. Que a simple vista pase de mí. Pero es una entrenadora que va a combatir. Y... y, y sí, venga. Llevo siempre pociones por si mi querido Bonsley lo pasa mal en un combate. Tiene a Bonsley. La Levin Sophie desafía. Un saludo a todas las Sofi y a la Sofía mm, bonsley bonsley bonsley Creo que era roca, ¿no? Estoy en ahora mismo. Pero vamos a usar Boston low No debe ser muy eficaz. Ah, pues es súper eficaz. Dios mío, ya ni me acuerdo ya. <risa> llanto falso me baja la defensa especial otro bofetón lodo Uy, no. Ahora sí Otra palabrota Ahora sí que me hizo bastante daño Uso una poción Qué perversa Pero bueno, nada más que puedo usar una Profetón lodo la, la, la precisión la tiene a menos 20 ya Precisión. Ya. Yeah. <ríe> Venga, vamos a meter a Rocrat. Vamos a meter a Anto. Que al recibirlo un Pokémon Sol tiene, po tiene colmillo ignio. Que no lo pensé bien, ¿vale? Porque sabiendo que tenía colmillo ignio, podría haber metido al Rowlet y no a... Al ítem, pero bueno. Vamos a usar paga extra. Para ganar no te... más dinerito. Usa pues soter, pero Anto es súper fuerte. Vamos a usar ahora mordisco. Está esquivándolo todo. Y un comillo rayo. Comillo isneo. Uy. Ahí estamos. Bueno, vamos a darle un poquito de cariño después. Se acabó el partido. Ahora toca volver a los vestuarios. Descansar y recuperarse de la, re de la derrota. Ha ganado un montón de pasta. Bueno, ya he terminado de jugar un poquito con ellos. Importante saber cuál es el mejor momento para usar. Objetos que te ayudan a tus Pokémon No, pues, no solo puedes curarlo También hay algunos que te permiten aumentar sus características Vale Vamos a guardar Y vamos a buscar otro Objeto Una poción No sé cómo ha afectado hasta ahora mismo Uf, está a la mitad de, vi de vida Vamos a usar a Robin aquí Aunque esto puede ser un combate doble Uno, dos y... Agua, planta, fuego mm, Se te ha olvidado la compatibilidad entre tipos, eh Jo, que ha ganado Entre fuego y planta, ¿cuál sale? Entre fuego y planta, ¿cuál sale ganando? Fuego Ah, es verdad, no sé cómo se me ha podido olvidar Tú sí que estas las sabes todas ¿Otra vez? Pensaba que iba a ser aleatorio, Que te abría unas cuantas Y que te daban un objeto De dependencia Este no va a querer pelear todavía pasamos de ahí mira, podemos capturar un Pokémon de ruta si venimos aquí porque claro en esta mini ruta hay oje, hay, hay hierba si hay hierba hay, hay, hay Pokémon así que vamos a ir por el Pokémon de ruta que estará por aquí Esto, esto. Pokémon de ruta, ¿quién será? ¿quién será? ¿quién será? Un Magnemate -em Wow, nunca había visto este Pokémon Oye, es rotom ahí Capturando la pantalla y todo, es una máquina A ver Problema, si uso a Asqua Me lo puedo cargar <risa> Así que... Mmm... Lengüetazo Coño, un patrón Dijo otra vez Bueno, es que aquí se dice En Canadá se dice mucho coño No es brotas, Es algo cariñoso Coño No, <risa> no cuela ya, vamos a usar otro lenguetazo y espero que no se cargue ese Magnemite Ahora bueno, misma le hace un crítico y se lo carga Romero está aguantando como vamos, como nunca Ya, vamos a usar la, la Pokéball Y ese Magnemite dentro, venga Uy, voy a ir buscando a ver qué nombre le puedo poner En el caso de capturarlo No tiene género Así que puede ser nombre de chico o nombre de chica Y como las chicas no abundan, yo creo que le vamos a poner nombre de chica Creo, no sé, todavía Mándeme a la Pokédex uh -huh. Siguiente Claro que le vamos a poner un, po un nombre, por favor, cómo no Mm. Me gustaría que el primer Pokémon chico... Chica fuera para Rada Laila Pero como puede tardar Nah, Venga, vamos a meterle otro nombre Vamos a elegir Así al hacer un poquito Con N Vale este está incluso participando en uno de los sorteos. Que por cierto, arriba y a la derecha voy a dejarle el, sorte el sorteo del Pokémon Ultrasol y Ultra Nuzlocke. Y es. Andrew. Sito. Guión bajo 876. Pero no cabe, ¿vale? Así que andrewcito Se une al equipo. Perfecto. Vamos a coger el objeto. Un antipertilizador. Vale, puede venir muy bien. Y este niño va a querer luchar. <ríe> y tengo ya bastante debilitado al señor Romel. Así que le vamos a dar una. Una poción. ¿Qué coño? Les pues voy a darle una, una poción Voy al centro del Pokémon a curarme Pues nada, vengo enseguidita Bueno, ya estoy de vuelta voy a mostrarle los Pokémon todos bien curaditos Y Andreucito lo vamos a poner primero Para que luche Venga. Vamos a hablar con el niño Te voy a enseñar el mejor movimiento de mi Grimer Gas venenoso No hay oponente que se le resista pasar a Grimer a Lola. El joven Noboru desafía. Iba a decir un saludo a todos los Noboru, pero no creo que conozca ninguno. Pero bueno, un saludo a todos los Noboru. Grimer a Lola, tipo veneno, siniestro, creo. Igual. Más neymait. Tiene para usar placas de Supersónico e Impact Trueno Vamos a usar Supersónico Si lo confundimos Es una buena estrategia Está confuso Pero usó Destructor No es muy eficaz, venga, no pasa nada Vamos a usar Impact Trueno Voy A el potencial que tiene no, no, mucho Chacho Si antes el Wingull ¿Me, me... Me usó Supersónico y 3 de 3 ¿Me, me pegué yo Vamos a ver Yo soy la persona con más... Con, con menos suerte del mundo, ¿o qué? coñas pues sí ¿Va a salir de la confusión? ¿Y no ha pegado ni una? Andriusito, tienes que confundir mejor trueno cárgatelo ya Bien, Andrésito sube 6 Y el resto también gana No, vuelve a perdido ¿Por qué ha perdido mi Grimer? Lo atrapé en la hierba alta de la escuela ¿No tendría que llevar ya la lección aprendida? No, tienes que enseñar ya a tu hijo. Tienes que enseñar ya a tu. <risa> o sea, los movimientos que, se que usan esporas como polvo, veneno o sonífero no atacan a los Pokémon de tipo planta. No afectan. Pero va venenoso, ya es otra historia. Vale, o sea, aquí me podía haber salido un Grimer a Lola y no un Magnemite. Pero no pasa nada. No pasa nada. Mira, vamos a entrar a la escuela. Siempre entro por aquí, no sé por qué, pero siempre toro. entro por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Si alguien nos da cositas. A ver. Los niños, los niños aprendiendo. Así, ah, hay que ir a la escuela. Se lo a todos a todos mis seguidores. Hay que ir a la escuela. Que sepa que mi metapod lleva una valla naranja. Ah, vale, que quiere luchar. Ok. Y tiene un metapod. ¿Sí? Vale. La preescolar Daniela te desafía. Por cierto, un enorme abrazo para todas las Danielas del mundo Porque hay una Danielita chiquitita chiquitita chiquitita hija de una amiga mía Que es un amor, es una niña súper preciosa Tendrá cuatro meses, pero es preciosísima Mira, metapod No sé si es un metapod de estos listos que tienen placaje ¿eh? Pero vamos a usarle supersónico para así cada vez que se intente... Eh, hacer. Eh, se intente mejorar su defensa al menos que se intente pegar. Está confuso. Usa fortaleza igual. Qué bobería, tío. Bueno. La defensa, que se la suba todo lo, todo lo que le dé la gana. Creo que atacar con impacto impactrueno. Tú usas todas las fortalezas que quieras, dijo. Pues esto es un Metapod hembra. Se me olvidaba que tenía una valla. Pero sí, está muy bien para que sepamos que los Pokémon de los entrenadores pueden llevar objetos. Y esos objetos pueden ser usados durante la batalla sin restar ningún turno. Atágate, tío. Chacho. A ver, Andriusito. <ríe> no sé para qué tiene el supersónico, hijo. No lo sé. Su supersónico es inútil. Andriusito sube al 7. Y aprende a onda a trueno. Bueno, al menos paraliza directamente, sí o oh, sí. 3 al 9. Toma, Metapod, una valla para que te anime. Esta mujer eh. es super happy. Toma, te regalo esta. Dáselas a tus Pokémon. Tres vallas de aranja. Déjala que la puedas plantar. Lo que más me gusta de darle vallas de aranja a mi Metapod es ver cómo se las come en medio del combate. Es una monada. Así es por eso. Vale, yo lo de la pizarra no lo voy a ni a leer. Me parece una pérdida de tiempo. Pero sí que quiero hablar con los chiquillos, Con los chiquillos, porque te dan objetos. Contigo no tengo que pelear, ¿no? <risa> Pero me da una garra rápida. Oye, oye, oye. Esto es súper interesante. Porque puede hacer atacar primero a un Pokémon aunque vaya más lento. Así que adivina quién va a tener la garra rápida. Estoy entrando y Romel. Vamos a ver quién tiene más.. más velocidad. Vamos a estar a nivel 10. Rockraft tiene menos velocidad. Y encima su punto fuerte. Qué pesadilla. Tiene buena velocidad y tiene menos velocidad con el pues nada. A ver. Anto objeto. Usar dar... Garra rápida. Y bueno. Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Si no, vamos a hablar con este chiquillo también. Vamos a ver qué más hay por aquí. Yo creo que tengo que pelear contra este también. <ríe> y sí, vamos a pelear contra este también. No. Vamos a guardar. Y sí, vamos a pelear. Sí. Venga, venga, venga. Jopetas, ¿por qué te quedas siempre de pie eh, al pie de las escaleras, Miau? Me molestas a todos. Miau. Es verdad. No puedo subir <risa> Ah, vale, ya sé Es que no puedo subir hasta que no luche Contra este señorito de aquí Pero bueno, esto va a ser en la siguiente Esto va a ser en la siguiente Ahora sí que sí, vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado, si es así, denle like Si todavía no estás suscrito, puedes suscribirte aquí abajo a la derecha Ya que estás por aquí, por la zona del like Y eh, nos vemos en, la siguiente, en el siguiente capítulo Que ya sí que no sé si va a ser mañana O si a lo mejor subo otro más esta tarde ¿Vale? Así que si es para mañana, pues mira, tengo más vídeos por ahí en el canal que puedes ver que te puede interesar. Pues nada, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!